Bienvenido trader, bienvenido, bienvenido. Me complace avisarles, decirles que he abierto la membresía de 30 dólares donde te voy a dar tres indicadores que han cambiado mi vida, que han cambiado mi trading. He pagado ahorita una mentoría de mil dólares. Yo siempre estoy invirtiendo constantemente en mi educación. Hay que entender que el trading es algo profesional, es una profesión, no es dinero fácil, no es dinero rápido. Debes verlo como una profesión, siempre, siempre, siempre. No, no vas a ganar si no lo ves como una profesión. ¿Listo? Es, es lo principal, tómate el tiempo necesario para aprender, no dejes tu trabajo, no creas que vas a generar muchos millones con 500 dólares nomás, con 300 dólares quítate ese perno de la cabeza por favor latinoamericanos los mentores que yo he pagado son estadounidenses la mayoría de los que he pagado no hablan español no hablan español pero las mentorías son subtituladas son dos mil dólares que yo he invertido en pesos colombianos aproximadamente quiero que tú veas lo que yo invierto en mi educación um, en pesos colombianos son $9, 600, invertido invertidos, 2.000 dólares. Obviamente a este mentor, él sabe que el mercado es fractal. Yo no me salgo de la fractalidad. Todos los mejores traders que yo he conocido en mi vida saben que el mercado es fractal. Y este es el primer indicador que te voy a dar. Esta es la membresía. Ya... Ya sabes, puedes dirigirte a cada trading institucional oficial y puedes escoger acceso a la comunidad básica, donde vas a recibir acceso a, a la información básica institucional, acceso al indicador avanzado de fractales que te lo voy a mostrar, míralo aquí. Este indicador me ha cambiado literalmente mi trading, mi vida. Él nos muestra el ritmo diferente del mercado. Cada punto es un punto importante para entrar, es un alto y bajo confirmado, no es un alto y bajo confirmado inventado, ni por formas, ni por el patrón pollito ni por el patrón Batman, ni por el patrón lo que sea, esto lo repiten mucho los mentores a los que yo he invertido, no existen los patrones, ellos ganan millones de dólares, millones porque tienen cuentas enormes y además de eso siempre están basados en la fractalidad, son estadounidenses, ellos están totalmente a otro nivel, como te digo no hablan español la mayoría de estos mentores, y invertido una buena cantidad, yo he invertido para aprender sobre la fractalidad, de apre. he invertido 5 mil dólares que para que se te huele un poco la cabeza, por eso me ha tomado tiempo el trading, yo me he tomado el tiempo de aprenderlo bien son 24 millones de pesos se me ha ido en educación a mí personalmente, no tengo miedo también he pagado mentores para que me enseñen sobre educación financiera sobre cómo manejar las tarjetas de crédito y de débito yo sigo invirtiendo en mi educación porque yo sé que esto es una profesión yo además de inversor soy empresario, me gusta crear empresas me gusta invertir en nuevas empresas además de eso soy inversionista a largo plazo, no solamente hago trading en la gráfica, entonces he ido expandiendo todas estas habilidades sobre el trading. Y quiero que tú te des cuenta que con el indicador de fractales puedes ver exactamente cuál es el ritmo distinto del mercado. Cada punto es un punto importante donde los institucionales toman acción de venta y compra. Como te digo, yo todo esto lo he aprendido de mis mentores. Obviamente he estado en la gráfica poniendo en práctica. Yo sé que tú no tienes 5 mil dólares. Yo sé que tú no tienes 2 mil dólares. Y es por eso que he abierto la mentoría de tan solo 30 dólares. Donde tienes una garantía de 30 días. De 30 días, no, perdón. De 7 días para que tú verifiques el contenido que vas a encontrar que es de otro nivel. Si cualquier cosa no te gusta el contenido que encuentras, simplemente... Vuelves a pedir el dinero y se te devuelve el 100% de tu, de tu dinero. Entonces podemos ver aquí cómo el ritmo del mercado cambia. Esto yo no me lo inventé. eso es real. Esto es trading de alta frecuencia. Por eso lo repito una y otra vez. No invertí 5 mil dólares porque yo me lo inventé. No, es porque yo también he tenido mis mentores. Si me hago entender, estadounidenses que están totalmente a otro nivel, que vuelvo y digo, no hablan español, no hablan español. Y miren, acá está la fractalidad, siempre es un ritmo distinto. ¿Cuántas oportunidades de compra hay aquí? Una, dos, tres, tres oportunidades de compra en temporalidad semanal. Obviamente va de macro a micro, esta es la realidad del mercado, va de macro a micro, yo no puedo saber. ¿Cómo entrar en menores si no sé cómo están mayores? Fíjese usted que siempre el mercado cambia, es por eso que los, los traders normales latinoamericanos no avanzan en el trading porque siguen apegados al patrón pollito, al patrón batman, el triangulito yo no sé qué, el, el, el yo no sé qué, el fibonacci yo no sé qué. Por favor, traders, esto es lo que me han repetido una vez y otras mis, men mis mentores. Hay que zafarse de todos esos indicadores que ya pasaron, que ya no sirven, no sirven. En realidad, no sirven. Lo que sirve es saber el volumen, dónde está entrando el volumen, que eso también se ve con las velas y con otro indicador, y se ve con la fractalidad. Fíjate entonces cómo el indicador de fractales funciona muy bien. Acá nos encontramos en el South USD. Un par que yo opero mucho y que mis mentores me han enseñado a operar mucho. También podemos ver el GBP USD. Esto sirve para cualquier mercado financiero, bien sea Forex, índices sintéticos, criptomonedas, acciones. Que hay otro mentor que yo pagué para que me enseñara acciones, pero no se me salen de la estrategia de la fractalidad. Yo no pago un mentor que no sabe sobre la fractalidad del precio, porque yo sé que voy a perder el tiempo y el dinero. Entonces, fíjese muy bien cómo siempre cambia el ritmo. Si usted se puede dar cuenta, cada estrellita acá es mensual. Este es un indicador increíble, es mensual, los de color rojo son altos y bajos confirmados M Mire todo el revueltijo que hay aquí, mientras que otros te dicen No es que aquí espera el patrón Batman, no es que aquí espera un triangulito Yo te estoy mostrando, como mis mentores me han mostrado, la fractalidad del precio Cómo el ritmo cambia, cómo el ritmo cambia Mire muy bien. Muchos me dicen, pero máster, ¿usted, ¿usted por qué no ha gastado dinero en usted? En... Yo les digo, es que yo he gastado en mi educación. En mi educación. Ya lo otro viene después. Primero tengo que educarme bien. Primero tengo que diversificarme bien. O sea, es un paso a paso. No es de la noche a la mañana, pero yo te estoy trayendo esta información porque yo sé que tú no tienes 5 mil dólares, no tienes 2 mil dólares, no lo tienes latinoamericano para pagarlo. Es por eso que he abierto la membresía de 30 dólares, para que empieces con lo básico y empieces a entender cómo funciona el ritmo del mercado y andes buscando patrón pollito, patrón batman, patrón doble piso, patrón triple techo, patrón cuatroplecho, patrón... No, por favor, por favor, los Estadounidenses, buenos traders que no hablan español, saben que el mercado es fractal. Lo tienen claro. No andan luchando. Es que el patrón pollito, es que es que el triangulito. ¿Quién tiene la mejor estrategia? ¿El que hace el triangulito o el que hace el triple techo? Lo tienen los institucionales. Ellos me lo han repetido una y otra vez. No son formas. Ellos tienen máquinas de trading de alta frecuencia y por eso es que los fractales son tantos y diferentes en cada lugar. Fíjese aquí después de esta acumulación cómo sale y acá crea otro tipo de acumulaciones. Mira, y el ritmo acá es un poco despacio, acá ya hay más velocidad. Entonces los de aquí de color rojo son los fractales semanales. Vamos a diario, los diarios son de color azul azul. Voy a H4, los de H4 son de color morado y voy a H1 y los de H1 son de color negro. Así funciona el precio, fíjese acá cuántos días lleva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días acumulando aquí. La gente no tiene ni idea que el mercado posiblemente está haciendo este fractal de aquí. Semanal. No tienen ni idea porque ni siquiera miran las temporalidades mayores. Por eso yo no pago mentores latinoamericanos. No me gustan los mentores latinoamericanos. No me gustan los mentores que... La forma del patrón pollo, el patrón Batman. He encontrado el nuevo patrón. No. El otro indicador que me ha cambiado la vida es el de números redondos. Este de números redondos también lo vas a obtener aquí en la membresía de tan solo 30 dólares. Mira, te voy a dar una mentoría y análisis de mercado en vivo cada semana. Preferiblemente ojalá puedas activar el micrófono, me encantaría y hablar contigo en vivo. Mentoría y análisis del mercado, proyecciones y seguimiento del mercado. Te voy a dar proyecciones constantes. Acceso a la maestría de ESMA, de la ESMA de 14 periodos, que es la que vemos aquí. Esta de 14 periodos, la azul. Te voy a enseñar cómo manejarla. Ya después podemos avanzar a las demás. Es, es más, sí, y acceso al bono de fondeo. Sí, señor, te voy a dar 500 dólares si me muestras tu cuenta auditada, entendiendo la estrategia, poniendo. Yo te voy a premiar por tener resultados. Porque tengo el capital para premiarte si tienes resultados. Porque quiero que te enfoques. Quiero que no andes pensando, oye, pero yo cómo genero plata, cómo genero dinero para poder met meter en los mercados. No, yo te los voy a dar. De hecho, el de números redondos, traders, ahora que me doy cuenta, es el de la membresía anual. Que si no quieres pagarme esa mes, la puedes pagar anual. No era la de 30 dólares, lo siento mucho. Me estaba equivocando es la de números redondos acá, pero bueno, ahí vamos a ir viendo si de pronto la vemos en, en la de 30, pero en la, en la de en la membresía de 30 dólares, pero es que yo no quiero que se me desenfoquen, quiero que vayan paso a paso, tantos indicadores te pueden confundir, entonces la ESMA, con la ESMA exponencial que te voy a dar la maestría de cómo manejarla, Vuelvo y digo, todo esto lo he aprendido de estos traders estadounidenses que están a otro nivel, que no hablan español, que obviamente sus cursos son subtitulados, pero a mí no me importa, a mí, a mí me apasiona el trading, no me importa ir leyendo. Yo no sé inglés, no me he puesto a practicar inglés, obviamente si yo me pusiera a practicar inglés lo aprendería, pero toma tiempo. Entonces te voy a enseñar con la ESMA de 14 periodos exponencial cómo manejarla para que detectes... Este cambio de tendencia general bajista, por ejemplo, y luego alcista. Es importante la estrategia. La estrategia sí es un 80% de tus resultados, es así. ¿Ustedes por qué creen entonces que... Estos fondos de inversión, los traders institucionales, bancos, etcétera, que controlan el mercado, lo controlan porque tienen el mayor volumen. Ellos pueden poner operaciones y obviamente van a influir en el movimiento del precio porque es mucho capital. ¿Ustedes por qué creen que ellos en, invierten en tecnologías para, para las estrategias tan avanzadas que manejan estos algoritmos de alta frecuencia? Pues porque la estrategia es, es importante. No se van a decir, no, es que es 80% psicológico. mentira. Mentira. Mentira, yo te lo estoy diciendo con fundamento, veamos a los institucionales, ya lo que es psicología que es el 20% es mentalidad que yo también he invertido en eso, mentalidad cómo manejar el dinero, cómo no tenerle miedo al dinero, son estados psicológicos de nuestra mente, pero entonces tenemos que ver cómo el mercado cambia constantemente, mírate el USD, el ritmo de aquí es totalmente diferente al ritmo de aquí. Por eso el patrón pollo, el patrón batman, el patrón me lo, me lo maman, literalmente los patrones no sirven. Están mandaditos a recoger, son máquinas de alta frecuencia las que están participando aquí, ya casi ni siquiera hay traders Físicos, sino que ya se lo están dejando cada vez más a estos algoritmos de alta frecuencia que es inteligencia artificial. Entonces, este indicador de fractales te va a cambiar la vida. De nada sirve que tengas el indicador si no sabes cómo utilizarlo. Por eso también te voy a dar la maestría de cómo utilizarlo. Quiero que vayas paso a paso, trader. Quiero que lo veas como una profesión. Quiero que te tomes tu tiempo. Quiero que tengas resultados y que yo te pueda fondear con 500 dólares y tú no tengas que comprometer ni tu capital en tu parte financiera cuántos son 500 dólares digamos aquí en colombia 500 dólares quién te premia dime qué mentor te premia ningún mentor te premia ningún mentor te premia porque acá así son los la latinoamericanos 2 millones 350 te voy a dar si me muestras que eres rentable si sigues el paso a paso y te enfocas, no quiero que se te me desenfoques, es que no puedo fundear la cuenta, es que dónde voy a conseguir 500 dólares, es que quiero ay, empezar con 80 dólares. Más bien, empieza con 30 dólares, invierte en tu educación, audítame tu cuenta demo, ¿sí? muéstrame que eres rentable y te ayudo a ir en vivo, en vivo a una cuenta real. ¿Para qué? Yo lo quiero hacer con Darwin es para que puedas gestionar, obviamente tú lo puedes hacer con cualquiera que te deje gestionar, pero lo importante es que yo pueda ver tu historial, acá tienes el video, vete a mirar este video, por favor te dejo el link aquí abajo para que tomes la membresía, tienes como te digo una garantía de satisfacción de 7 días, si en esos 7 días ves que la metodología que estás viendo ya la has visto en todo lado y se repite igual, que obviamente eso no va a pasar, pues simplemente vuelves a pedir tu dinero Y se te devuelve el 100% de tu, de tu dinero ¿Ya? Es así de sencillo Quiero que vayas a gestionar grandes cuentas Lo puedes hacer con cualquier plataforma Yo prefiero pues Darwin Porque me gusta como muestra la cuenta auditada Ya tú verás qué haces con los 500 dólares Si no lo quieres hacerlo ahí Pero la idea es llevarte al paso a paso Para que puedas abrir tu Darwin Y puedas gestionar ahí Luego ahí te dan regalos de, de 1000 dólares te dan un montón de regalos y luego tú te puedes ir con ese capital y ya puedes empezar a tradear por tu parte. Obviamente hay otros dos que ya son mucho más avanzados. Este es el élite. Este es en el que yo más invertido con invertir a largo plazo. Ya ahí tienes eh, cuatro sesiones en privado conmigo en privado. O sea, no hay otras personas. Estás en privado conmigo. Te doy mentalidad. Mejor dicho, aquí lo puedes leer todo. Lo que yo me quería enfocar en este video era en la básica para que empieces. Obviamente, si quieres, puedes tomar la otra. Que ya te doy maestría de scalping, maestría de day trading. Pero aquí también vamos a ver scalping y day trading. ¿Listo? Lo que yo quiero es que tomes todo lo básico aquí. Quiero que vayas paso a paso de tortuga. Pero seguro lento pero seguro ¿sí? que no comprometas capital real sino que con 30 dólares inviertas en, un, en una educación que a mí me ha, co me ha costado 5 mil dólares y con la otra que acabo de invertir en 2 mil dólares que ya me estoy terminando de ver los módulos y están brutales de cómo operar las noticias o sea, yo todo eso ya lo sabía pero quiero perfeccionarlo y encontré un mentor que me encanta le pagué sus 2 mil dólares a mí no me duele pagar 2 mil dólares o sea, yo ya sé que esto es una profesión. Entonces mi pregunta es, ¿por qué a ti te costaría pagar 30 dólares? Donde, si al mes no te gusta y te quieres retirar, te vas. Pones en práctica, pones en práctica y luego miras a ver si vuelves y escalas. Ya, sencillo. A tu ritmo, a tu tiempo. Vamos a profundizar. También sirve para los índices sintéticos. Mira, por ejemplo, ahorita que está saliendo de este posible fractal acá semanal, pero hay que ver también... Que aquí creo un fractal mensual, ahorita está lateralizando en estos dos precios, posiblemente ya va a empezar a tomar la decisión al alza, viniendo a este punto de acá. Por eso te digo, de nada te sirve tener el indicador si no tienes la maestría y yo te la voy a dar. La maestría de los fractales, que estos fractales me encantan porque maduran, están bien programados, no son los fractales de aquí del MetaTrader. Y te voy a dar la maestría de la ESMA exponencial de 14 periodos. Trader. Es tu decisión cambiar de metodología, dejar los patrones, el patrón pollito, el patrón triángulo, el patrón, el Fobonacci, el Fobonacci, el Fibonacci. Es que ya me ha dado un poco de euforia, así como mis mentores me han dicho ya de euforia, que en Latinoamérica no evolucionen en el trading y yo quiero revolucionar el trading aquí en Latinoamérica. Y quiero empezar contigo y te quiero impactar a ti para que dejes de perder tiempo, dinero. Dejes de recolectar frustración. Mejor dicho, dejes de comprometer tu capital, tu vida financiera, tus relaciones con tu esposa, con tus hijos. Porque vamos a ir haciéndolo paso a paso. ¿Listo, Trader? Trader, toma acción. Aquí abajo te dejo el enlace. Entras de una, ves el contenido de una. Cualquier cosa, si no te gusta, pides la devolución de tu dinero. Tienes garantía de 7 días. 30 dólares. Aquí en Latinoamérica solamente son, mira, 30 dólares, que son 29.97, 29, pero te lo voy a redondear, por 4.800, mil pesos colombianos. Y yo he pagado 9 millones de pesos. He pagado 24 millones de pesos. Toma acción ahora. Te estoy trayendo información de otro nivel. Yo he tenido el capital para pagarlo porque yo ya soy rentable. A mí no me duele pagarlo pero yo sé que tú no eres rentable, yo sé cómo está la situación ahorita, yo sé que la economía se está yendo al piso, yo sé que están haciendo muchas cosas para que se quiebren millones de personas, yo lo sé, trader, pero el mercado se sigue moviendo. Mira, por ejemplo, el Nasdaq, cuánto cayó el S&P 500, también el Nasdaq, pero mira cuánto cayó, más de mil de pips. Acá el dinero siempre se está moviendo, siempre se está moviendo. Por eso te voy a fondear con 500 dólares y vamos a ir a un Darwin para que logres gestionar y logres salir de donde te encuentras. Toma acción, solo depende de ti, te estoy dando la oportunidad. Nunca había abierto una membresía tan barata, pero de tantos mensajes lo quiero hacer, quiero impactar, quiero ayudar. Y ya después de, de ya después depende de ti, si tomas las membresías mucho más Profundas, que eso ya son inversiones a largo plazo, como invertir en oro, en oro como invertir en plata, cómo invertir en acciones a largo plazo, qué empresas escoger, etcétera Ahí lo puedes leer, leer, te lo dejo aquí abajo en la descripción del vídeo. Y trader, no olvides suscribirse, compartir con otros traders que estén confundidos y que quieran ver la verdadera oportunidad de cómo funciona este negocio. Un gran abrazo y nos vemos próximamente, trader. También nos vemos dentro de la membresía. Toma acción.